presentamos el editorial hoy titulado doble corona el ser humano se deja arrastrar por las pasiones aún poniendo en riesgo su propia vida queda demostrado con la pandemia del COVID-19 las fiestas clandestinas y los gallos son los principales dolores de cabeza para las autoridades el caso más reciente es el de los galleros de Santiago, denunciado por el ministro de Salud Pública, que ha calificado la acción como criminal. Plutarco Arias dijo que en Santiago los galleros están por su cuenta, es una irresponsabilidad de los señores que juegan gallos y que tienen trabas. Es una irresponsabilidad mayúscula, criminal. Actualmente, Santiago se encuentra dentro del 60% de provincias que están registrando un mayor incremento en la positividad y en el número de casos por COVID-19. Y sucede que la mayoría de los que tienen el COVID-19 es asintomática. Los viciosos ahora tienen una oportunidad brillante para conseguir doble corona, el coronavirus y una corona de flores.